Los elementos básicos del trabajo en equipo, uno es la responsabilidad individual, que siempre va unido a otro aspecto que es la interdependencia positiva. La responsabilidad individual es aquello que decíais, ¿no? que cada uno debe responder de manera responsable a la parte del trabajo que le corresponde dentro del equipo. Otro elemento es la interdependencia positiva, este si cabe más importante que el anterior, es el sentimiento de pertenencia al grupo. ¿Vale? esta sensación que tienen que tener todos los miembros del equipo de si el grupo falla, fallo yo. Ambos se tienen que dar de manera uh, coordinada si queréis para que un equipo trabaje de manera eficiente, de manera exitosa. Obviamente asociados a estos dos sentimientos debe ir una interacción entre los miembros del equipo, ¿no? lo decíais, la comunicación, que haya Iteraciones continuas y directas entre los diferentes miembros del equipo y que se utilicen diferentes estrategias, habilidades de trabajo en grupo que se conozcan dentro del equipo y que se apliquen.